Yes. Menos tú estás pendejo, qué okay, hijo? ¡La concha de tu madre, joven! ¿Qué hubo, uh. <risa> Ya valieron madres ¡Prepárate para morir! No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Moriste madre, compa. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¡No miras a ningún lado, maldito! Hey! Eso era mío. ¿Qué te pasa, estúpido? Sabes con quién te estás metiendo. ¡Explosivo! ¡Puta madre! ¡Ah, oh, shit! here we go again! ¡Ah! ¡Tienes una patumada, cabrón! ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¿Qué? ¿Qué? what the f***! ¿Honiste madre, compa? Oh, Detrás de ti, imbécil. ¿Tú qué ves, putito? Así, ah, muerde el cebo. <risa> Últimas palabras. Muy bien. ¿Lo viste madre, compa? ¡Es el carro! Es mi día de suerte. ¡Pochicaca!